Este domingo en el departamento de Colonia, 106.001 personas estaban habilitadas para votar. Los 282 circuitos, desplegados en 115 locales en diversas ciudades y pueblos del departamento, se constituyeron sin inconvenientes. A las 16 horas, la Oficina Electoral de Colonia registraba un 70% de votación sobre el total de habilitados. La jornada transcurrió en forma normal. El intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, votó sobre la hora 12.30 en la Escuela 10 de Nueva Alvesia. Yo fui alumno, mi mamá fue maestra muchos años en la, esta la hermosa Escuela 10, histórica Escuela 10, y siempre me toca votar acá, por eso es una satisfacción. Creo que el doctor Zimmer también vota acá, ¿no? porque éramos compañeros de, de escuela y de liceo, este, y bueno... Aquí estamos los veteranos este, dando nuestro, nuestro voto para una de las dos opciones que hoy está a consideración del pueblo uruguayo. Que, bueno, en el clima que siempre este, reina en el Uruguay, cuando hay elecciones o cuando hay referéndum, este, un clima de, de respeto, de tolerancia, de tranquilidad. Este, y esperaremos a, las, a la noche hoy el, a ver cuál es, el, en definitiva, el pronunciamiento soberano. El jefe comunal de Colonia esperará el resultado en Colonia del Sacramento. Yo he recorrido un poco la ciudad del departamento y este, para charlar con, con nuestra gente, con nuestros militantes, y lo vamos a esperar en Colonia esta noche. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.